Eh, muchas gracias, Antonella. Bueno, entras en cualquier biblioteca de España y lo que esperas ver es esto. Eh, a ver... Esto, ¿no? Aunque tradicionalmente pues, también pasa esto, la reunión de un grupo de personas en torno a un club de lectura. Desde hace algunos años también se empieza a ver esto. O esto. Vecinos que vienen también a socializar. Las bibliotecas, de forma natural, están llevando a cabo actividades basadas en colaborar para experimentar y crear en torno al libro y a la lectura. Las bibliotecas son espacios abiertos a todos, plurales, cercanos, presentes en todos los barrios y ciudades. La biblioteca pública, por ejemplo, es la institución mejor valorada por la ciudadanía, según varios estudios. Además, cuentan con profesionales que saben cómo tratar a las personas y hacerlas sentir bienvenidas. Los bibliotecarios son auténticos mediadores. Junto a Medialab vimos la oportunidad de que las bibliotecas no fueran solo lugares para pensar, sino también para producir, para hacer cosas. Y para hacerlo de forma colaborativa. Y nos pusimos a estudiar cómo podíamos hacerlo. ¿no? Así surgió el proyecto Laboratorios Bibliotecarios. Desde 2017 hasta 2020 celebramos tres sesiones abiertas de trabajo y un taller de prototipado de proyectos en bibliotecas. Desarrollamos una web donde pueden consultarse buenas prácticas y hay una lista de distribución. Pero después bueno, vino la pandemia y todo lo que teníamos en marcha se canceló. Allí lanzamos la operación Laboratorios Ciudadanos Distribuidos, Innovación Ciudadana en Bibliotecas y Otras Instituciones Culturales, que tenía dos partes. Por un lado un MOOC, es decir, un curso online masivo y gratuito, titulado Cómo montar un laboratorio ciudadano y construir redes de colaboración, al que invitamos a sumarse, como alumnos y alumnas, a profesionales de bibliotecas y de otras instituciones y organizaciones de España y América Latina y que se desarrolló a lo largo de seis semanas, entre septiembre y octubre de 2020. Los contenidos del curso fueron elaborados por 14 profesores expertos en participación ciudadana que, además de elaborar los contenidos del curso, han facilitado la creación de comunidad a través de sesiones abiertas para compartir dudas. Después, invitamos a los alumnos a poner en práctica lo aprendido y a montar un laboratorio ciudadano en sus bibliotecas y organizaciones. Un reto complejo en sí, pero más en pandemia. La mayoría ha tenido que celebrarse de forma virtual, también por lo ajustado de los tiempos. En cuatro meses, personas que no sabían lo que es un laboratorio ciudadano, no solo aprenden lo que es y cómo hacerlo, sino que además lo ponen en práctica. Los resultados de este proceso han sido muy superiores a las expectativas. Más de 3.000 personas inscritas, 1.465 de ellas empezaron el curso, de 34 países. De ellas, 351 completaron todos los ejercicios y 76 se lanzaron a crear un laboratorio. La mitad de ellas en España, la mitad en América Latina. Y lo más espectacular ha sido ver cómo de manera natural se ha creado una red de colaboración y amistad entre los participantes con los que nos reunimos semanalmente. Hay laboratorios que han contado con la ayuda de personas de otros países y otros que se van a lanzar el año que viene a nivel internacional gracias a esta red de colaboración. Se comparten recursos, experiencias, se comparten los errores y los éxitos en un proceso de aprendizaje constante. Entre los laboratorios que han surgido y están funcionando, en Sierra Grande, Argentina, han creado un laboratorio para la gestión de la inteligencia colectiva de la comunidad. Su objetivo es activar los fuertes lazos comunitarios para mejorar la ciudad y han participado el Ayuntamiento, el Museo, la Secretaría de Turismo, la Biblioteca... Todo el pueblo se ha volcado para desarrollar los 38 proyectos presentados. En un pueblo de Castellón, Laval de Uso, han celebrado su primer laboratorio bajo el título Bi Biblioteca Punto de Encuentro. En torno al reto de la COVID-19, entre otros proyectos, van a crear un repositorio o biblioteca digital para el proyecto Biblioteca Rodamons, Espacio Intercultural, y han conectado con la Asociación Vecinos del Barrio Carbonaire en el proyecto Space Maker. Finalmente han tenido que hacerlo semipresencial, pero han situado a la biblioteca en el centro de su comunidad, el lugar donde reunirse para buscar soluciones a los problemas derivados de la crisis. Muchos habitantes han descubierto la biblioteca y la han hecho suya. Y esto es solo el inicio, para el año que viene hay muchos planes. Queremos hacer una segunda edición de esta iniciativa, ampliar la red de colaboradores y multiplicar el número de laboratorios. Uno de los ámbitos que queremos incluir es la universidad, con la complicidad de las bibliotecas universitarias. Queda aún mucho por revelar de lo que puede llegar a ser una biblioteca cuando la ciudadanía la usa en comunidad para la comunidad. Muchas gracias.